Adelante, Arismendi. Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, acompañado del presidente de abogado de esta seccional Duarte, para conversar en el día de hoy eh, en qué basa esta protesta. Estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10 Telenor. Sí, muy buenos días. La comunidad jurídica de la provincia de Duarte se está reuniendo en el día de hoy en la parte frontal del Palacio de Justicia para exigir no pedir, sino exigir al Poder Judicial que abran los tribunales ya que todos los demás, los comercios, los bancos hasta la banca de apuestas están abiertas y no es posible que un Estado de Derecho el tercer poder del Estado se encuentre cerrado. Hay una inseguridad jurídica, hay personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios donde sus procesos están suspendidos, hay personas que necesitan Hacer determinados procesos jurídicos y no se encuentran las condiciones para que se lleve a cabo los procesos porque el Palacio de Justicia está cerrado. Aunque las puertas están abiertas, pero en esencia el Palacio de Justicia está cerrado, la justicia está cerrada. Nosotros como abogados necesitamos también la subsistencia y para eso necesitamos trabajar. Pero como el Palacio de Justicia se encuentra cerrado, entonces los abogados están pasando necesidad y precariedad. ¿Entiende usted que existen las condiciones ya para reanudar todo? Bueno, imagínate, si los médicos y enfermeros todo el tiempo han estado, han estado trabajando, si los policías todo el tiempo han estado trabajando, si ahora los supermercados todo el tiempo han estado trabajando, entonces ¿por qué entiende el presidente del Poder Judicial que la élite de esta sociedad son los jueces que no pueden trabajar? Bien, escucharon las palabras de Ridalmi Rodríguez, presidente del de Colegio Médico de esta seccional eh, Duarte en San Francisco de Macorís. A mis espaldas pueden observar miembros de la Policía Nacional, los cuales desde tempranas horas de esta mañana se han dado cita para resguardar todo el entorno del Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.